Sienta indignación, lo primero, porque yo entiendo que ellos como empresa tienen que defender su gestión, pero también como empresa tienen que comprender que ellos hacen un servicio y que no lo están haciendo bien. Se justifiquen como se justifique. El servicio de luz aquí es nefasto, nefasto. Nosotros tenemos cortes de luz todos los días en el colegio, todos los días. Con lo cual, la buena gestión que ellos venden, está afectando a nuestro trabajo diario, a la gestión que nosotros tenemos que hacer como docentes. Pues lo veo fatal, lo veo muy mal porque esa mujer me gustaría que viniera solamente un día a mi casa para que viera lo que estamos pasando. ¿A tu casa? ¿Pero qué es lo que te pasa en tu casa de especial? Pues no tenemos luz, la cortan cuando le dan la gana, no la dan cuando le dan la gana. Lo estamos pasando mamá hay gente enferma, hay gente que necesita oxígeno. Un momento, entonces... ¿En tu casa la luz la cortan a veces? Es que no tenemos luz apenas, es que son todos los días. ¿Y os corta la luz en mitad del día? En mitad del día, por la mitad de la noche. Yo no, yo tengo un niño de cuatro años, yo no puedo bañarlo. Pues que conociendo la realidad que nosotros sufrimos aquí, te indigna, te indigna el vídeo en sí y después de todo, pues que en esa tenga... Eh, el valor de hacer ese tipo de propaganda para excusarse de su responsabilidad.